Urina presentó sus preiniciadores para cerdos como parte de su programa de alimentación Young Animal Nutrition, enfocados a los pequeños y medianos porcicultores. Es tener otra opción para el consumidor en el que están enfocados principalmente en salud intestinal y este, de disminuciones de diarreas, que es una principal problemática que tenemos actualmente en la industria. Los especialistas explicaron que si bien este producto se caracteriza por su precio reducido, no por esto su calidad es menor al resto del portafolio nutricional de la empresa. Para nosotros evidentemente al ser parte del equipo de nutrición animal, eso se traduce siempre en buscar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 Nosotros como Purina cuidamos demasiado la calidad, que es algo que nos distingue. Esto significa que el porcicultor da a sus cerdos un alimento eficiente justo en la medida que lo necesitan para cumplir con sus metas de producción y mantener su competitividad. Consideramos que de una manera sencilla, práctica y sin confundir el mercado, podemos entregar en cada una de las fases la nutrición especializada que requieren los porcicultores. El escenario beneficia también a los distribuidores al proporcionarles una herramienta que les permita un mejor acercamiento a los pequeños y medianos productores, misma que en el Bajío llevaban tiempo esperando. Me ha gustado por su desempeño técnico, el aporte que nos presentaron. Nosotros habíamos solicitado este tipo de respuesta, hoy la estamos viendo. Que estemos innovando con nuevos productos al mercado.